Nosotros vamos a realizar una serie de actividades con mira de, de, de eh, conmemorar ese aniversario de este crimen, de ese asesinato que cometió la policía y que encontró complicidad en ese picar al servicio de la delincuencia, al servicio de los asesinatos, al no querer presentar los policías asesinos de eh, la justicia que sean condenados por el crimen que cometieron. Nosotros entendemos que han estado jugando a tiempo que tenemos un año de movilización y protesta, un año exigiendo justicia, un año exigiendo que se destituye el fiscal Rey y pero tenemos un año también exigiendo toda esa demanda que este pueblo exigía en ese momento y que por la cual murió el compañero Vladimir Lantino. Nosotros estamos eh, dispuestos a continuar el tiempo que sea necesario, pero habrá justicia, de una u otra manera habrá que hacer justicia. No habrá impunidad en el caso de Vladimir Antigua. En ese sentido, para esta semana, que, para la semana que inicia el, el lunes 30, nosotros tenemos ese mismo ese mismo día una actividad eh, de un conversatorio sobre el compañero Vladimir Antigua y será, se celebrará o se va a realizar en la cancha, en, en la Liga del silia Pepín. Para el martes 31 tenemos eh, un pitazo.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 de, de, del licenciado Deicio Pérez sobre el compañero Vladimir Antigua eso será en el salón de acto del ayuntamiento a las 7 de la noche y esperamos que la gente participe y que se interese por conocer de la vida del compañero Vladimir Antigua que está aplamada en ese libro que será puesto en circulación. Para el jueves eh, para el jueves 2 tenemos eh, una obra de teatro exigiendo justicia en el parque Duarte a las 7 de la noche ahí estaremos también eh, y esperamos que la gente también se integre a esa actividad. Para el viernes 3 eh, vamos a sostener una exposición de fotografía del compañero Vladimir Lantigua a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 en el Parque Duarte. Nosotros creemos que la gente debe ir y participar y ver y integrarse a, una, a cada una de esas actividades, porque son actividades que siguen eh, exigiendo justicia, que siguen exigiendo la demanda que este pueblo necesita. Y ya en conclusión, para el domingo 4, el domingo 5, eh, estará realizando una caminata de algunos grupos de izquierda para exigir justicia en San Francisco de Macorís sobre el caso de Vladimir Antiguo. Eso será eh, a partir de las 10 de la mañana en la Libertad con Pablo 10 y, yes, y nosotros como Movimiento Social y Popular estaremos ahí participando y asumiremos esa actividad.